A día de hoy, este grupo municipal, pero también la ciudadanía de Castro del Río, desconoce si hay un acuerdo programático para Castro del Río. Y más allá de los sillones que ocupan y de las liberaciones, desconocemos si existe un compromiso concreto hacia nuestro municipio. Así es difícil hacer un balance, pero nos atrevemos a valorar las acciones que se, en la gestión diaria se han acometido hasta el día de hoy. La gestión de estos primeros meses ya traslada que existe un desgobierno entre las fuerzas del tripartito local que trascienden fuera y dentro de la casa consistorial. Hay una oscuridad absoluta ante la política de contrataciones en el Ayuntamiento de Castro del Río y, ...y somos bueno, conocedores pues, como cualquier otro vecino... ...no tenemos más eh, otra información eh, mucho más concreta o más veraz. ...volvemos a denunciar que es imposible... ...fiscalizar una labor de gobierno cuando no se puede tener acceso a la información... ...y este grupo municipal y, el, y también la Asamblea Local de Izquierda Unida... ...se está planteando eh, elevar al defensor del pueblo eh, esta, este hecho de denunciar... ...que se están viendo vulnerados nuestros derechos como representantes públicos... ...al no eh, pues, darnos permiso a acceder a la información municipal. En el anterior mandato recibimos una subvención por parte de la Unión Europea... ...de en torno a 300.000 euros para ejecutar un carril bici eh, en Castro del Río... En la, ...para la circunvalación del casco urbano... Fue favorecer la movilidad peatonal y rebajar las emisiones de, de gases contaminantes... La semana pasada, el viernes pasado, fuimos convocados por el ayuntamiento y la propia alcaldesa leyó el manifiesto eh, bueno, de, de medidas contra el cambio climático, pero hay que decir que hace un mes el propio equipo de gobierno que, que leía ese manifiesto no trasladó la intención de renunciar a la subvención de la ejecución del carril víctima. Queremos denunciar desde el Grupo de Izquierda Unida que la pérdida de esa subvención no solo estaría contradiciendo la lectura de ese manifiesto por parte del equipo de gobierno, sino sí que, que además estaría contribuyendo a pérdida eh, pues, bueno, de una importante cantidad de dinero para inversiones en empresas locales y también para contratación de personas en un año que, como ya se ha dicho, va a ser muy duro eh, en cuanto a la campaña de aceitunas, donde peligran los jornales y donde cualquier eh, bueno, llegada de, de, de presupuesto y de inversión eh, es Fundamental y sería bueno, eh, bueno, pues poco profesional ¿no? renunciar de una manera tan, tan liviana pues, a esa cantidad de dinero, pues, como estamos diciendo, en torno a los 300.000 euros. Donde que Unida fue la fuerza más votada, donde volvimos a ganar las elecciones en Castro del Río y donde un acuerdo antinatura que no responde a la realidad y que por primera vez la historia de Castro del Río sitúa a la derecha gobernando en Castro del Río, lo cual es una. Anda... Es algo que, bueno, que no es de orgullo para este pueblo, un pueblo de trabajadores y trabajadores, un pueblo de izquierda, que por primera vez en la historia pues, vaya a gobernar la derecha. Y dicho eso, en esta nueva etapa, que injustamente Izquierda Unida, como primera fuerza política, no, no nos han dado la oportunidad de validar eh, el gobierno municipal, pues lo que queremos básicamente es reivindicar y volver a trabajar pues, para mejorar las condiciones de vida de los castreños y de las castreñas. Pues desde Izquierda Unida como Organización Provincial, como edición Andaluza y Federal, pues vamos a estar situados en problemas que afectan a esta comarca y que afectan a este pueblo. Tenemos el problema de la Nacional 432, una carretera que es de las más peligrosas del país, donde por desgracia fallecen casi diariamente vecinos y vecinas, una autovía, una carretera que va desde Badajoz hasta Granada y que para nosotros es fundamental el arreglo, la mejora y el estudio de la, de la autovía para, para que se pueda... ...a pues, salvar una situación que provoca, pues, como ya hemos dicho, eh, accidentes... ...y que además aísla económicamente a los pueblos que están en la misma... ...y Castro del Río, que es un pueblo fundamental en ese desarrollo económico de la provincia... Pues, ...necesita de unas mejores. Hemos presentado propuestas en el Parlamento Andaluz... ...hemos presentado propuestas en el Congreso y vamos a seguir con eso. Dentro de esas cuestiones de izquierda media, también estamos con una situación muy preocupada... ...y la defensa del medio rural ante lo que ahora se conoce como la España vaciada... ...la despoblación... Un problema que es de índole de los grandes poderes económicos que tienen olvidado a los municipios y que hacen que la gente trabajadora de nuestros pueblos, las familias que viven en los mismos, cada vez vivan peor y tengan que mirar de ti. Nosotros, no nosotros no queremos dejar y abandonar nuestros pueblos porque son parte de nuestra vida, de nuestros ancestros y lo que queremos es revitalizarlo por lo tanto, el otro día presentamos en la Diputación por parte de Izquierda Unida una moción en relación a la misma, que fue apoyada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de grupo de la Diputación Provincial. hemos presentado varias preguntas con el compañero Alberto Garzón en el Congreso de los Diputados y vamos a seguir porque esto es una batalla que nosotros nos la tomamos muy en serio y que frente a otros y otras que hablan de la misma pero sin hacer nada, nosotros sí queremos eh, plantar batalla ahora mismo. Hablamos de empleo, hablamos de mejora de los servicios públicos, hablamos de redistribución de la riqueza, hablamos de la tierra y hablamos también, que lo hemos estado comentando en un pequeño encuentro anterior, de un asunto que nos preocupa, que es la situación del olivar, la situación del campo andaluz. Llega una nueva campaña donde se va a poner en duda y las dificultades para poder trabajar, sobre todo en el sector de la mujer, las mujeres van a tener más dificultades y por lo tanto vamos a reivindicar, vamos a estar en las movilizaciones con los trabajadores y las trabajadoras y vamos a estar en las reivindicaciones para pedir un plan de empleo justo que pueda en estos pueblos pues, hacer que la vida sea, sea la más justa y la gente se quede en su pueblo a vivir con dignidad. Y sobre todo también con el tema de la especulación del olivar. Eh, estamos viendo cómo grandes grupos de inversión especulan con el olivar, con el aceite de olivar, un elemento fundamental para el desarrollo económico de estos pueblos y que Izquierda Unida va a estar en esa batalla como siempre hemos estado.